entramos en diferentes puntos de España para protestar por la decisión unilateral que ha tomado el banco. Va a compensar y absorber la subida del 4,5% que hemos pactado en el convenio colectivo. El resto de entidades no han tomado estas medidas. El resto de entidades sí se están preocupando por su plantilla. Banco Santander abandona su plantilla y deja más de la mitad sin la subida salarial real.